Mi nombre es Luis Esteban Rubio, en estos momentos soy coordinador del equipo técnico del, del Mercado Social de Madrid. Eh, se ha dejado una coordinación hace dos semanas y vamos a empezar a hacer coordinaciones pro-témpore. Eh, yo lo llamo ya con la natriz pro-témpore. Cada seis meses, en principio esa es la idea, para que así hagamos que los integrantes del equipo técnico demos un paso adelante en todos los sentidos de responsabilidad también y podamos ir rotando en estas funciones que suponen obviamente la de coordinación pues un mayor esfuerzo y que lo hacemos con alegría, pero bueno, creemos que hay que cuidarse también eh, y y creemos que puede ser la fórmula. ¿no? Yo hice Derecho, hice Ciencias Políticas, eh, estoy haciendo un doctorado en Filosofía del Derecho, y, y estoy en esto, llevo por la parte del activismo, llevo en el activismo ecologista pues, alrededor de unos 10 años, y considero que es una palanca de cambio, ¿no? estaba en el mundo de la educación, y considero que una palanca de cambio la economía social y solidaria, el cooperativismo, y es donde hay que apostar en estos momentos, y por eso estoy aquí. Bueno, primero diría que una gente maravillosa, eh, porque yo no estaba en esos momentos, yo estaba en otros, en, otra, en otros asuntos. Una gente maravillosa que, sobre todo, con el calor del 15M, es verdad que la idea venía de Reas, o sea, es la gente maravillosa de Reas, que empieza a decir tres cosas. Empieza a decir, oye, nos encontramos en un 15M con una grave crisis económica, donde la economía está completamente alejada de la sociedad, entonces, cómo podemos hacer una economía que esté cerca de las personas y que, okay, que satisfaga las necesidades, porque de eso se trata la economía de hecha producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades, pero que lo haga respetando, pues, de primero, derechos humanos, que también incorpore la cuestión del bienestar animal, que lo haga respetando la sostenibilidad del planeta y, obviamente, la viabilidad de la comunidad política. Y esto es muy importante, el bien común de la sociedad, porque el tema de la viabilidad de la comunidad política, el sector público no puede funcionar si aquí no se pagan impuestos. Entonces, frente a eso, que esas personas que dicen, ok, el... el sector público, no voy a decir la palabra Estado, sino el sector público te mete la mano en el bolsillo y te quita dinero, digamos, en un sentido y un espíritu republicano, compañeras, ¿no? orgullosos y orgullosas de aportar al sector público nuestros impuestos con nuestro trabajo para que tengamos infraestructuras, para que tengamos buenos servicios de calidad y para que tengamos bueno, pues un sector público que funcione. ¿no? Primera idea. Segunda idea, eh, Si sí veíamos la necesidad de empezar a articular las entidades que ya empezaban a funcionar con estos principios de economía solidaria, que a lo mejor seguramente lo, lo vamos a entrar ahí. no Estaban, no voy a decir dispersas, estaban alrededor de reas, pero decían, ok, ¿por qué no intentamos una nueva fórmula que pasemos a un grado mayor de, de integración, un, mayor, un grado mayor de intercooperación? Fue la idea del mercado social. Y luego una tercera idea, el espacio progresista en general, bueno, también luego profundizaremos en ello, eh, se lleva focalizando principalmente de cara a la transformación social y de cara a abordar los retos de nuestro tiempo en lo político y en lo social y obviamente también en la parte sindical no ha puesto el foco tanto en lo económico. Eh, hipótesis de esto es que, bueno, pues en primer lugar el eurocomunismo eh, hizo una dualidad Estado-mercado y entonces no podía focalizarse en eso. Es, ok, o eres profesor de la, de la pública, yo soy hijo de profesores de la pública, o trabajas en Repsol. ¿no? Entonces, bueno, pues no estaba en esa, en esa alternativa. ¿no? La socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial y que ah, chapó que lo que hizo ahí la socialdemocracia después de ese momento, construyó un estado de bienestar, pero claro, un capitalismo bienestarista. Al final acabó aceptando principalmente de manera crítica a la empresa capitalista y no ha tenido unas fórmulas intermedias de la acabo tragando, el capitalismo la acabo tragando y no ha logrado encontrar una salida económica. Bueno, en este momento es una necesidad que digamos, ok, sí hay una vía, si sí hay una vía que se puede defender y que se puede apostar, ¿no? Y por tanto no solamente en lo político, lo social, sino también vamos a apostar en lo económico a producir bienes y servicios. creo que es definitorio para el surgimiento del mercado. O sea, el 15M es eh, 2011, mercado social nace 2012 y nacemos al calor. Nacemos al calor del 15M. La primera creo que, o sea, me alegra que hagas esta pregunta porque hay que seguir reivindicando el 15M. Me parece que ha habido una suerte del imaginario ya no está tan positivamente socializado, o sea, en el imaginario tan positivo como pasaba antes. Ha habido una suerte de presión y eso, aprovecho a las compañeras y compañeros chilenos en estos momentos que están en un proceso de elecciones muy importante, lo mismo le ha pasado con el movimiento de octubre a ellos de 2019. Al principio había un gran apoyo popular, pero... Es verdad que hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero como que es verdad que ha habido sistemáticamente intentos de que eso en el imaginario ya no esté tan positivo. Entonces, reivindicar el 15M ahí, y nosotros nos sentimos hijos e hijas del 15M, pues como decíamos antes. Eh, y esto, lo, bueno, es una, una, una tontería, pero bueno, la, una, la, la cuestión de Camus del hombre rebelde, ¿no? El hombre rebelde no solamente es el que dice no, sino que dice sí también en su primer movimiento, ¿no? solamente estamos en una protesta política social, sino que estamos diciendo, compañeras y compañeros, podemos producir bienes y servicios de otra manera, consuman, eh, consuman aquí, eh, vamos mejorando, vamos avanzando. Siempre ponemos el ejemplo de que si en la manifestación que vino Greta de la COP, cuando se hizo en Madrid, estas 500.000 personas, la mayor manifestación en la historia de España, la mayor manifestación ecologista, si al final de la manifestación, o en todo momento de la manifestación, en lugar de decir, fuera Andesa de la COP, fuera Iberdrola de la COP, Greenwashing, decimos, compañeras y compañeros, no solamente hay que salir a las calles, no solamente hay que presionar a los políticos, no solamente hay que votar a otros políticos, o a los políticos que conseguimos que ahí se si iban a hacer acción climática, decimos, compañeras y compañeros, mañana todo el mundo que está aquí se pasa suma energía o la corriente. Digo aquí porque estamos en Madrid, si no diría otras, mis compañeras de energética, Sofía Morano, compañeras de energética. Eh, todo el mundo mañana se pasa, porque hay que tener la acción económica. Endesa y Iberdrola están a, a, acostumbradas a que haya manifestaciones en su contra. Lo que hemos tenido este verano ha sido una locura y no ha pasado nada. Entonces, eh, pues obviamente, ese tipo de acciones es donde ya les vas a, pecar, a empezar a morder la cola del dragón. Empiezas a morder, ya no solamente la gente se manifiesta, sino okay, que se me va el business. Hay diferentes formas, el mercado social de Madrid se articula en diferentes territorios, con el mercado social de Aragón, con el mercado social de Euskadi, etcétera, Diferentes territorios. Aquí en Madrid decidimos la cooperativa integral, por varios motivos, pero voy a decir dos para no ser no lograrme tanto como la pregunta anterior. En primer lugar, eh, nos, eh, nos garantiza ma un mayor grado de intercooperación interna. Parece que no, pero esa cooperación reforzada permite que las entidades no solamente se provean bienes y servicios más entre ellas al sentirse dentro de una cooperativa integral, que parece que estás más dentro de algo, sino que además eh, se fomentan sectoriales, es decir, ya no solamente es que yo tengo una empresa y contrato la luz, contrato mis seguros, contrato el banco con la gente de la propia cooperativa, sino que yo a lo mejor tengo una empresa en un sector de actividad y yo voy a estar con la cadena de producción y voy a ir contactando con otros. ¿no? Eso una cooperativa integral, eh, luego los retos entraremos que, cómo tenemos que seguir fomentando eso, pero por un lado estaría. Y luego de cara también a sacar producto, es decir, si tú ya sabes que en esa cooperativa integral tienes consumidoras conscientes que te van a consumir tus productos, además de las propias proveedoras, eh, creo que anima mucho más eh, ese apoyo mutuo interno, ese consumo interno, decir, lo que me siento comprometido, no es una red al uso de empresas, sino que me siento comprometido con estas empresas que están haciendo bienes y servicios con un esfuerzo enorme, aquí estamos, se puede decir en Setem, eh, que nos ha cedido el espacio y la gente economistas sin fronteras, eh, bueno, pues esa gente hay que apoyarla con ese consumo consciente, entonces yo creo que la cooperativa integral permite ese refuerzo también por vía. cooperativa integral hago referencia a aquella que agrupa varios sectores de la fase, varias fases económicas, es decir, en el mercado social de Madrid tenemos la parte de la financiación, tenemos la parte de la producción, tenemos la parte de la comercialización, la distribución y el propio consumo. Es decir, la idea es que la gente satisfaga sus necesidades dentro de la cooperativa, tanto las necesidades de las proveedoras como las necesidades de los consumidores. El mercado social existe fuera, hay diferentes figuras, pero hay algunas más o menos similares. Está en Aragón, por ejemplo. Están las compañeras de Euskadi. Ha comenzado, en, ha comenzado en Murcia. Están las compañeras también de Galicia impulsando. Luego están los compañeros de las Islas Baleares. Están los compañeros de Cataluña. Que allí, principalmente en estos momentos, hay una cooperativa integral muy interesante que es Options. Es decir, no estaría tanto en la, está en la órbita CHES de, de, la, de la red. Pero no sería tanto un mercado social, diríamos. Sino que Options ha cogido ahí. Eh, un poco de esa iniciativa es una cooperativa integral, justamente diríamos con funciones más o menos similares a la que tenemos aquí. Una vez al mes, eh, a veces más, eh, pero sí, estamos bien conectadas, eh, además por, por gente estupenda que nos está, por Susana, por Blanca, que tenemos una comisión, que nos reunimos y miramos, ok, inter, primero intercambio de prácticas, qué se está haciendo en cada territorio y qué se puede ser aprovechado en cada territorio, lo cual... Es una maravilla, porque claro, eh, ver retos en tu territorio que están en otros territorios, entonces el compartir eso con otros territorios, otra perspectiva, con otras historias, es muy fructífero. Luego dos para montar campañas y tres para mil cosas que se nos ocurran. Empiezo por la parte justo de la Comisión de Mercados Sociales, eh, en este caso vamos a empezar, yo creo, o sea, con pandemia de por medio, etcétera, una vez al año y tenemos reunión ahora en, en dos semanas aquí en Madrid. Y luego en el caso del Mercado Social de Madrid lo que tenemos es una asamblea general ordinaria al año donde invitamos a todas las sociedades consumidoras y todas las entidades. Funcionamos con un consejo rector que paritario tanto por parte de entidades como parte de consumidoras, es decir, que... No solamente están representadas las entidades, sino que socias consumidoras que estén activas, y agradecemos mucho su participación, entran precisamente ahí. Luego en el mercado tenemos también comisiones para dar también, ok, yo quiero estar, quiero consumir, pero quiero fomentar esta organización colectiva, quiero fomentar este modelo, quiero fomentar el mercado, pues hay gente que hace activismo también, que lo valoramos y las valoramos muchísimo. Y me quedan, sí, me quedan las partes de, hemos dicho antes ya del equipo técnico, me quedan las partes de jornadas de estrategia. Se invita también una vez al año a que todas las socias, entidades y consumidoras asistan a unas jornadas de estrategia para, ok, hemos tenido unas decisiones en la Asamblea General, pero luego para marcar concretamente objetivo en cada área, eh, planificación, etcétera animamos a toda la red a toda la raza que se sume y la verdad que está siendo muy interesante esa parte. Dos retos eh, que yo vería sería, el primer lugar, para, para relacionarnos uno con las entidades y otro con las proveedoras, o sea, con las, con las consumidoras. El primero de los retos con las entidades, eh, una mayor intercooperación entre ellas. O sea, como eso que, o sea, como que esa esencia de la cooperativa integral está, se está haciendo buena intercooperación, pero un reto es avanzar en esa intercooperación. Eh, tenemos que seguir avanzando, tenemos que eh, encontrar las estructuras, las dinámicas para, para ello. Eh, y luego en relación con las consumidoras eh, tenemos que intentar, mucho, intentar estar mucho más cerca y hacerle mucho más comprensible el producto que el bien o el servicio que estamos ofreciendo para que tú te hagas sociedad consumidora creo que ahora mismo pues, es la cuestión de oye, pues primer lugar, entonces sociedad consumidora por apoyo a la causa, eh, ok, hay que construir esto, metemos aquí hay un equipo técnico que está haciendo campañas, que está haciendo precisamente fomentando esa intercooperación, que está haciendo este modelo, pulsando este modelo económico, pero también tenemos la parte de ok, hazte con sociedad consumidora porque tienes estas ventajas, entras a formar parte de, de una red, que tú por ser sociedad consumidora tienes ventajas como decíamos antes, por ejemplo, en energía en la corriente, en los seguros, en la banca, etcétera, ¿no? Creo que tenemos que acabar de perfilar bien esto, ¿para qué? para poder crecer el gran reto global, para poder seguir creciendo como cooperativa integral, ofrecer más servicios, estar en más barrios y estar en más zonas. Yo soy uno de ellos, somos cinco compañeras en estos momentos, tenemos varias áreas, un área de, bueno, de comercialización de entidades, un área de la parte de comercialización de consumidoras, un área de comunicación, un área de administración y un área después para fomentar esa intercooperación. Por un lado, que lo que decíamos antes, justamente esos beneficios de la cooperativa integral o que cómo fomentamos esos beneficios para que las entidades lo, lo noten. Luego, como decía, vamos a los retos y ahí tenemos muchos retos. Pero como que tenemos el foco también ahí, ¿no? En esa parte. Pues, por fortuna, de las cuotas. O sea, tenemos autonomía en estos momentos eh, no voy a decir mejor total para no trivializarme con nada, pero una autonomía muy grande, eh, no tenemos en estos momentos ninguna subvención, eh, y en estos momentos al menos creo que hemos una, creemos que es un acierto eh, por, lo, pues, bueno, por situaciones, okay, entendemos la parte de la subvención, pero creemos que tenemos una independencia grande eh, con esta financiación a través de cuotas de las propias entidades que pagan en proporción al tanto el número de trabajadores que tengan como al número de facturación que tengan e igualmente por otro lado las cuotas de las socias consumidoras y tenemos una serie de patrocinadoras que aportan una cuota especial que le damos las gracias a las patrocinadoras y una serie de colaboradoras, no todas pagan eh, una aportación anual, pero hay algunas que las que pueden aportar, aportan anualmente también. Pues más de 160 en estos momentos, más de 160 y sumando, y sumando, eh, y además de todos los sectores, eh, o sea, como nos queda mucho por llegar, nos queda mucho para avanzar, tenemos muchos retos, pero bueno, tenemos desde alimentación hasta energía, hasta salud, hasta cultura, hasta textil, hasta banca, hasta seguros, eh, estamos bien, vamos bien, eh, hay que seguir, hay que avanzar, pero bueno, una cooperativa integral de 160 entidades, eh, hay que estar orgullosos y orgullosas creo de lo que estamos haciendo y como digo mucho camino por delante pero tenemos una base tenemos una Pues en estos momentos aquí en Madrid tenemos objetivos para seguir aumentando 600 socias. Es una cuestión que le hemos puesto el foco desde hace menos tiempo que la parte de las entidades y tenemos ya seis, más de 600 socias consumidoras, el objetivo es ir pasando, llegar a 1000, ir sumando y que esto eh, pegue el elemento, el momento exponencial. ¿no? Eh, si lo vemos, eh, o sea, vemos que obviamente la sociedad en estos momentos a la hora del consumo eh, está más sensible pero una vez parece que ha acabado la pandemia se ha vuelto a girar, en plan íbamos, íbamos más o menos bien y se ha girado la gente pero, y se entiende porque mentalmente en estos momentos, psicológicamente, tenemos que eh, decir, yo como digo, eh, casa, eh, trabajo, o sea, casa, ocio, trabajo, Y mucha gente que está en estas, es decir, los movimientos sociales en estos momentos, pues por desgracia, eh, están con menos fuerza eh, muchos de estos porque la gente ha visto una situación de incertidumbre muy grande y dice, vamos a recogernos, eh, ya pensaré hacer cambios, vamos a mantener lo más seguro, y eso es lo que te trae la incertidumbre, ¿no? como que te, te cuesta hasta que logras tocar algunas teclas para que se convierta en acción colectiva, to, cuesta, ¿no? pero ahí estamos trabajando para que eso se gire y para que avance. ¿no? La entidad, eh, si eres una entidad, pagaría 20 euros de capital social que se daría a la salida de la cooperativa y luego la cuota está entre 75 euros y 850 dependiendo, claro tenemos entidades pues, a lo mejor más pequeñitas y entidades ya pues, pues, pues mucho más grandes, entonces esos serían los ritmos de la cuota y luego de consumidoras 10 euros de capital social, de nuevo que lo puedes sacar a la salida de la cooperativa y 20 euros de cuota anual. Dos, dos cosas aquí, la primera al inicio del mercado cuando surgimos en 2012 empezamos a celebrar las grandes ferias de economía solidaria de aquí de, de Madrid Llegó la pandemia eh, y todavía no hemos podido celebrar. Entonces, una vez al año sí hay ese espacio. Un espacio que cogemos, además, nos vamos al matadero de, de Madrid. No sé si dónde será la próxima, pero en el matadero de Madrid juntamos ahí a todas las proveedoras, invitamos una serie de días a que se pase toda la comunidad, toda la gente que esté por Madrid, que esté interesada, se pase a conocer las entidades, que se pase a consumir. Pero en el día a día, las entidades tienen su propio local. Por ejemplo, estamos ahora mismo en STEM, eh, que es una tienda de comercio justo y está aquí en un barrio. Tiene su propio local y amablemente en este caso nos está cediendo un espacio para tener una actividad. Otras entidades cada una tiene su propio espacio. Luego hay espacios de coworking que trabajan varias entidades del mercado, pero la idea de mercado no, no estaría tan relacionada con una suerte de mercado de abastos, sino de un mercado social en el sentido que luego creo que lo vamos a abordar de que el mercado puede ser social, que vamos a intentar fomentar un tipo de mercado que no derive en lógicas capitalistas salvajes, sino que tenga elementos sociales, y esa sería la idea. está en la página web, está categorizado por sectores, eh, lanzamos además ahora la campaña de Navidad que va a tener unos formatos especiales que hemos, eh, nos hemos fijado en otras, en otras webs que creemos que facilita mucho más esa compra y esa búsqueda de entidades, porque claro 160 entidades, nosotros entendemos ahí, primero hay una barrera, una barrera de entrada que es ok ¿cómo que esto para consumir me toca hacer eso? o sea, como que en la sociedad, ¿no? Pero entras, y la siguiente barrera que nos encontramos es que claro, tengo 160 entidades entonces, animamos a... Hay que hacer una transición aquí. Es decir, si una persona dice, ok, yo el lunes he entrado en el mercado y me he cambiado todo en mi casa, yo sé que esa persona, o sea, sabemos que esa persona en dos semanas está en otro lado. Porque no... La, o sea, igual que hay que hacer una transición energética, hay que hacer una transición económica, una transición política, los seres humanos psicológicamente necesitamos esas transiciones en la vida cotidiana, y esas transiciones llevan años. Entonces, animamos a que, ok... ¿Qué estos meses? ¿Qué me animo propósitos de Año Nuevo? ¿Qué quiero cambiar en enero? ¿O qué? ¿Quiero cambiarme de compañía eléctrica? Además, por todo lo que está pasando, porque además es un clima social interesante, me cambio de compañía eléctrica. Después del verano me quiero cambiar de banco, ¡Oh, es complicado, pero bueno, venga, le voy a poner un poco de foco, cambio de banco. Y ya luego lo metes en tu rutina y es algo que dices, Joder, pues, eh, pues está bien, ¿no? pues esto lo puedo ir haciendo y sobre todo que lo hagamos colectivamente, lo más colectivamente posible. Eh, bueno, pues respecto al mercado físico, es decir, el típico mercado de abastos, eh, hombre, molaría en un momento dado tener eh, un mercado, un edificio con muchas de nuestras entidades ahí. Sería, digo, maravilloso. Igual que los centros comerciales tienen su rollo, que es el modelo eh, más alejado de nosotros y además está fuera de las ciudades. Están, están todos tener en barrios, en cada barrio, pues claro, no tener uno y ya está, no, no, tener en cada barrio con, ok, si entras ahí, estás consumiendo eh, alimentación agroecológica, te estás comprando cosmética consciente, te estás llevando productos de limpieza eh, de calidad, te estás llevando ropa, eso sería un gran ideal. ¿no? Entonces, esa diferencia en estos momentos, o sea, no lo tenemos todavía, lo diferencia porque no tenemos ese espacio todavía para hacer la venta, y luego con el mercado... Eh, pues por las lógicas, eh, por las lógicas que tenemos. Nosotros no tenemos una lógica, como decía, si no hay ánimo lucro no hay una lógica de enriquecimiento personal, sino una lógica de cómo puedo favorecer al consumidor a la consumidora, qué me está demandando el consumidor a la consumidora, y aquí, eh, pues no lo he enfatizado antes, nosotros somos una cooperativa integral, pero tenemos cooperativas de consumidoras, que es un modelo de presente y de futuro. Supermercado La Osa, Supercop, y allí tienen eh, en, justamente unos supermercados en Nueva York, en los que se basan La Osa y Supercop, está allí en Nueva York, de los más rentables además de todo Nueva York, de, por bueno, una, una maravilla, e, y luego tenemos también cooperativas como por ser las de energía, son de consumidoras son de energía, la corriente, donde dicen, compañeros, compañeros, yo me hago socio consumidor, es socio consumidora, y quiero tener este servicio, pago por tener este servicio, eso es el, el sumum, ¿no? Y hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Eh, yo creo que en raza sí es un, es un reto, que, que hay algunas personas eh, que están dentro y que es una maravilla porque lo meten con toda la fuerza. De hecho, yo creo que se puede mencionar nuestro compañero Serín, que está de diputado eh, en la Asamblea de Madrid. Serín era cooperativista del Fórum Verde. ¿No? Entonces, eh, bueno, pues es una de las personas justamente simbólicas en estos momentos o sea, a nivel de reivindicación de los derechos de los migrantes, que él estaba, por supuesto, en el sindicato de monteros, pero era uno de los socios cooperativistas del Fogón Verde, que, es decir, el Fogón Verde es el restaurante agroecológico vegetariano cooperativo de Madrid, una de las grandes referencias, por favor, id a comer al Fogón Verde, eh, y Serín estaba ahí. Estaba y se ha tenido que ir porque está en la asamblea, entonces como que esos son ejemplos que eh, es un ejemplo, diríamos, simbólico y hasta qué punto está conectada la, la, la cuestión económica, en nuestro caso con la cuestión social y política, pero faltan un, tenemos un largo recorrido, también digo que la tienda Pantera, eh, de las compañeras justamente del sindicato de manteros, puedo dar la buena nueva hoy, no sé cuándo se retransmite esto, en principio entran en el mercado social de Madrid también, entonces, eh, bueno, estamos avanzando por ahí. Luego la cuestión de, de la clase eh, depende mucho también de entidades y de socias consumidoras, es decir, la cuota de socias consumidoras pues, es una cuota muy accesible y ahí tenemos pues, todo tipo de clases sociales eh, dentro, de la, dentro de la cuota, dentro de las consumidoras, perdón. Dentro de las entidades, eh, al final esto no deja de ser un lugar donde generar, eh, o sea, como que ya no estás en la lógica empresario-trabajador, donde el empresario aporta el capital y el trabajador, pues, pues el trabajo, sino que aquí trabajador aporta capital. Entonces, es verdad que hay una suerte, a lo mejor puede haber una suerte de barrera de entrada, eh, Mario Bunge lo llamaba, un gran defensor del cooperativismo, que también me gustaría reivindicar en argentino, eh, hablaba de que las cooperativas eran como la aristocracia de los trabajadores, yo, yo no estaría de acuerdo con esa idea, pero sí hay que tener en cuenta y hay que reconocer que el acceso con el capital social, pues es algo que a lo mejor entidades de una serie de clases sociales pues más, pues más desfavorecidas, pues a lo mejor no pueden tener tanto acceso, más allá de que las ayudas, financiación precisamente por la banca de la cooperativa están encima de la mesa. Entonces, como que a la vez eso se podría solventar con esto, no porque estamos dando financiación dentro de la cooperativa integral. Y género, eh, hay un dato, hacemos un balance social, que luego hablaremos de esto, que analiza como los, las cifras, números. Eh, yo creo que es un elemento simbólico que en la economía solidaria, eh, ya no un sector concreto, sino en el conjunto de la economía solidaria que toca muchos sectores, hay más mujeres que hombres aquí. Es decir, como que estos modelos de hacer economía de más cuidado, de más atención a la persona, de más atención a la vida, de más atención... Eh, como que bueno, eh, pues, pues se nota donde que, que, que no hay más hombres de repente aquí, tiene sentido en esta parte que las mujeres estén impulsando precisamente este movimiento y es una maravilla, ¿no? están construyendo eh, muchísimo ahí y estamos contentos en esa parte, fijamos, raza nos falta, social nos faltaría un poco, pero en género creo que estamos bien. ¿Qué sería la economía social y solidaria? Bueno, quien intenta poner la economía a tono ante los retos de nuestro tiempo. Es decir, nosotros nos insertamos en el movimiento cooperativista y de la economía social, es decir, 150 años, que lo que decíamos al inicio, tenemos aquí la cuestión del cooperativismo, pero no solamente entendido ya de manera clásica, sino que a ese cooperativismo que dice, compartamos el poder, es decir, democracia interna, compartamos la riqueza, no hay una democracia o sea, en el sentido de no hay acumulación de capital por unos pocos, sino compartamos la riqueza, estemos insertados en la comunidad, hagamos desarrollo territorial, eso tiene que estar, hay que seguir con eso, subemosle otras cosas. ¿Subemos qué? Cuestión precisamente de de feminismo, metamos el feminismo como raíz cuestión segunda, metamos el ecologismo como raíz, cuestión tercera, metamos el bienestar animal como raíz, cuestión cuarta y para mí de las más importantes, metamos el no ánimo de lucro, es decir, la economía social en el momento cooperativista siempre ha habido pues un menor ánimo de lucro porque están pensando en el bien común de la sociedad pero bueno, hay veces que hay ánimo de lucro entonces, economía solidaria directamente hacemos no ánimo de lucro, nosotros no estamos pensando en las empresas, quién va a tener a final de año un dividendo, por supuesto que hay escalas salariales, por supuesto, eso sí, pero que las brechas salariales son muy producidas y no hay un ánimo de lucro final de dividendos a final de año. Distinguimos beneficio de ánimo de lucro, entonces las entidades de la economía solidaria sí tenemos beneficio, en efecto, reinvertimos el beneficio, en la propia, a lo mejor del proceso productivo, de lo que ofrecemos, etcétera, pero también lo que hacemos con ese beneficio es ponerlo a disposición de los proyectos sociales, de, de, de apostar por el bien común fuera de la propia, como diríamos, o sea, bueno, estamos dentro porque estamos en la sociedad, pero como que lo reinvertimos fuera, ¿no? no, lo, que no hacemos simplemente, lo único que no hacemos es, tenemos beneficios, pero lo que no hacemos es repartirlo entre las trabajadoras y trabajadores a final de año que vas a cobrar un plus, por lo que sea. ¿no? Propiedad, propiedad eh, privada. Bueno, al final la propiedad eh, colectiva de los medios de, produc de producción podemos decir, como sí, muy rápidamente, que es una propiedad privada, porque no es propiedad pública, pero es un, otro modelo de propiedad privada. Es un, un modelo donde es el conjunto de los trabajadores y trabajadoras quien tiene los medios de producción, quien toman todas las decisiones, que se reparte la riqueza. Ojo, cuidado, que precisamente tenemos que conseguir que esta cooperativa que lo hagamos muy bien, que lo han pasado estos casos en la economía social, se empiece a aislar del conjunto de la búsqueda de la transformación y diga, no, como yo ya aquí estoy muy bien, estamos todas y todos muy bien, yo me, me separo un poco, me separo un poco porque, claro, como decíamos, y ahí sí, Mario Bunge lo que decíamos antes, de la aristocracia de los trabajadores, dirán, claro, estos están ya muy bien, han conseguido un modelo muy interesante, tienen un bienestar y una calidad de vida muy buena, pero se han separado. Y, pues, hay que defender... Esa propiedad colectiva, es decir, no, no puede haber un sector público que eh, sin una justificación suficiente entre en esa propiedad colectiva a, a hacer X, pero eh, obviamente esa propiedad colectiva tiene que estar pensando en el bien común. Bueno, primero el crecimiento a nivel económico tenemos que pensar qué sectores tienen que seguir creciendo y qué sectores eh, tienen que decrecer. Eso por un lado básico. Pero luego a nivel macroeconómico eh, yo le diría a esos profesores de universidad estudiemos si puede haber desacoplamiento o no. Es decir, si el crecimiento, si hay una suerte de crecimiento verde. Si es decir, si se puede desacoplar el crecimiento de nuestro impacto climático y sobre los recursos. Entonces, la respuesta cuando las investigaciones que existen de estudios de, de observatorios de medio ambiente en, en la Unión Europea es no, es una fantasía. Es decir, a lo mejor en un sector concreto, pequeña escala, se puede hacer algo, pero no se puede hacer a nivel macroeconómico. Es, es una fantasía, es una ilusión. Entonces, abandonemos la idea del crecimiento, aunque lo llamemos verde. O sea, por ejemplo, la propia estrategia de la Unión Europea en estos momentos, que se basa precisamente en el pacto verde-europeo para el crecimiento verde... Es surrealista pensar que con eso vamos a lograr afrontar, pues sí, vamos a reducir una parte de emisiones y hacemos más eficiencia, pero no está demostrado, no está demostrado el desacoplamiento, ¿no? entonces eso les diría eh, que nos basemos en los, o sea, que tomemos decisiones en base a los datos, eh, que dejemos los mitos y el pensamiento mágico, precisamente que estamos en la universidad, eh, para otro lado ¿no? y para otros espacios. Yo creo que nos falta ponerle la etiqueta, nos falta acabar de estos elementos que han ido saliendo de diferentes movimientos, eh, integrarlo. Luis González Reyes en la espiral de energía, saludos Luis si nos estás viendo, eh, en la espiral de energía eh, lo llama economía feminista, ecológica y solidaria, empieza a ponerle ya un nombre, nosotros seguimos con el término, economía social y solidaria, economía solidaria, en algunos momentos personalmente a mí me gusta hablar de un nuevo modelo económico y un nuevo modelo empresarial para que represente esta idea de compañeras, compañeros, hemos tenido ya un capitalismo neoliberal, un capitalismo salvaje a los Estados Unidos, de ese modelo, luego un capitalismo bienestarista, sobre todo en la, en la Unión Europea, tenemos unos modelos que, que han estado en el pasado y algunos siguen, hemos tenido en el pasado pues, un comunismo soviético, digo los principales, ¿no? desarrollados ya con etiquetas concretas fuertes luego un socialismo autogestionario de, de la antigua Yugoslavia, y nos encontramos también que en estos momentos ha cogido, yo creo, lo peor del capitalismo neoliberal y lo peor del comunismo soviético, y tenemos el socialismo con características chinas. Entonces, lo que tenemos que decir en estos momentos es, cogiendo ese big picture, esa bueno, cogiendo al menos un siglo de, de, de, de mirada económica de qué modelos ha habido, es decir, Ok, tenemos algo que sí aborda los retos de nuestro tiempo porque no es hacer por hacer, o sea, no estamos promoviendo estos modelos porque nos apetece, no, no, el, el, lo, lo que decimos es, se pueden producir bienes y servicios respetando una serie de principios, pero para abordar estos retos, es eso, entonces, ese clic ese click hay que empezarlo a hacer y luego decir, aquí están estos movimientos, es verdad que luego comunicativamente, y eso palmar tú sabes mucho más que yo, eh, hace falta quizás tener una etiqueta de algo, una etiqueta de algo. Yo todavía no la tengo. Yo todavía no la tengo. Esperemos llegar y que en esa etiqueta se encuentren todas estas sensibilidades eh, incorporadas. Y como digo, Luis González Reyes habla de feminista, economía feminista, ecológica y solidaria. Pues la carta a las compañeras de REAS, enfatizo antes, somos hijas del 15, hijas espirituales, vamos a decir, del 15M, pero hijas formales de REAS. El Mercado Social de Madrid es una, es una hija formal, es una iniciativa de REAS Madrid. Entonces, esa carta que se elabora en el 2011 lo que tiene es, bueno, son principios, o sea, no es un elemento, vamos a decir, vinculante formal que pasa una serie de, de cosas como que hay una regulación especial por esos principios, es un principio inspiradores de qué entidades, qué proveedoras se encuentran aquí y qué modelos de consumo se encuentran aquí. Entonces, qué elemento vinculante, sí, en este sentido sí sería vinculante, pero de esta manera un poco, vamos a decir, que no es una ley, no es una ley global, eh, pues lo que nos encontramos es que tú cuando vayas a entrar a, como proveedora, tú tienes una cooperativa, tienes una sociedad laboral, quieres entrar al mercado social de Madrid, Tú tienes que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Entonces, las compañeras encargadas del área de, de entidades miran si en esos requisitos... O sea, tú primero firmas, o sea, das un, un, o sea tú tienes que leer de la carta y dices, yo me adhiero a esta carta, yo quiero cumplir, yo cumplo los, los principios de la economía social. Es un compromiso, o sea, no es una ley, es un compromiso y sobre todo que las compañeras, antes de que entre una entidad, hacen una revisión precisamente para que se ajuste a eso. Pues los principios que decíamos antes, al final, eh, que tú, por ejemplo, en la parte de los procesos productivos, o sea, no voy a novia, para no enumerar todas las. que en la parte de los procesos productivos tú estés llevando a cabo todo lo posible unos criterios de sostenibilidad. Estoy pensando en entidades, por ejemplo, en mis compañeras de que sería Jaramera, que tienen todos los elementos de utilización de agua, tienen un trabajazo en ese elemento productivo enorme para ponerle el foco estoy pensando en otras compañeras que cada producto miran qué material es el que menos impacto eh, tiene sobre el medio ambiente etcétera con la cuestión ecológica luego la parte del no ánimo de lucro es decir eh, si sí tienes que ser una entidad que digas, ok, yo puedo tener una suerte de escalas salariales, pero mi ánimo de estar aquí no es el lucro, es, eh, aquí tenemos que producir bienes y servicios, tener un impacto en la sociedad, y no estoy pensando si a final de año me llevo o no eh, algo, lo cual da bastante tranquilidad para la gente que nos está viendo, no pensar que a final de año te llevas eh, algo por haberlo, lo que tienes que conseguir es conseguir que tu empresa sea viable, y además que con tu empresa estés produciendo bienes y servicios que estén aportando al bien común, no, no un modelo económico que está parece en contra del bien común, ¿no? que siempre desde el sector público, es lo que le ha pasado como lo que decíamos antes a la socialdemocracia, el sector público pensaba que podía controlar más o menos a la empresa, pero cuando llegó ya el neoliberalismo, ya que metieron ahí Reagan, Thatcher, con los que intentaban, estaban trabajando detrás bastantes años, detrás, eh, se lo comió. Nosotros no estamos ahí, entonces yo creo, y siempre, eh, esto no, no se suele decir yo creo en los, en los círculos habituales de economía solidaria, pero yo digo eh, que la, el funcionariado del sector público, el servidor público, nos tiene que ver como un aliado. Nos tiene que ver como un aliado, no nos tiene que ver oh, la economía. No, no, lo contrario, compañeros y compañeros, yo pago impuestos. Quiero que haya una buena estructura del sector público porque necesitamos que ahí se provean bienes y servicios determinados en base a unos criterios. Aquí en el mercado vamos a hacerlo de otra manera para que no estemos chocando, sino que estemos en equilibrio. Y te iba a decir aliados, para, pero como al menos en equilibrio, creo que aliados podemos ser precisamente en ese, en ese aspecto. Carmena, en su momento aquí en Madrid, impulsó el proyecto MARES, un proyecto premiado a nivel europeo, etcétera, por el impulso de esas cuestiones, de esas empresas de economía social y solidaria, que ahí las compañeras en su momento de REAS, etcétera, del mercado, hicieron un trabajazo enorme, enorme, y, y esa alcaldía se podía firmar, ¿no? Sí. O sea, se pudo firmar. Vender, si tú eres una proveedora y cumples estos criterios que me decíamos, cuestiones de brecha salarial, no ánimo de lucro, ecológicos, eh, de modelos eh, de democracia interna, etcétera, tú puedes solicitar formar parte del mercado social de Madrid, rellenas un formulario, las compañeras de entidades evaluan, evaluan, evalúan y valoran ese formulario, seguramente te piden una entrevista, para, para porque muchas veces... Es bueno conocerse cara a cara y también enfatizamos aquí, eh, si estás empezando y estás girando hacia aquí, también decimos, esto es un camino, o sea, nadie puede llegar el primer día a montar una empresa, ni el segundo ni el tercero, y tener todos los procesos de repente que su cuenta bancaria esté en fiar eh, que su luz de electricidad venga de su energía, que todo su proceso productivo esté... No, es imposible, yo sé que enfatizarlo, esto es un camino. Esto es un camino, y quedar también tranquilidad, es un camino. Entonces, si estás con estos principios y si quieres por aquí, solicita el formulario o escríbenos, pregúntanos, somos gente maja. ¿no? Y luego para comprar, eh, para comprar lo que nos encontramos es, bueno, pues socias consumidoras que tienen un catálogo y ellas van decidiendo en ese catálogo, eh, bueno, pues si tengo una serie de ventajas, ¿no? pues además tiene, pues no en todos hay ventajas, pero ya muchos hay ventajas, eh, por ser socias, entonces, eh, libertad total. O sea, ahí no hay ya, nosotros le damos de alta, le decimos cómo tiene que beneficiarse de las ventajas y esa consumidora vuela. En el sentido, vuela de... Eh, va indagando, viene a CT, o sea, como... Esa parte, estábamos antes de la pandemia haciendo, yo creo, unos encuentros muy interesantes que esperamos retomar ya a partir de este 2022, que era juntar entidades, y con nuevas entidades eh, y socias consumidoras para que se fueran, esa red se conectara, ¿no? Porque las proveedoras, es verdad que más o menos por cuestiones de encuentros que hagamos, lo que sea, tiene más conexión, tenemos que lograr eh, que las consumidoras estén mucho más engrasadas y mucho más conectadas. Esos son los retos que no mencionaba antes, lo menciono ahora. Estamos eh, animando a un consumo consciente eh, que esto ya no es eh, ir a votar cada cuatro años o salirte a la mani cada medio año, cada tres meses, lo que sea, más allá de la gente más activista, metida, etc. Estamos diciendo a la gente: cambia tu política, eh, tu, tu, tu metro cuadrado, tu política de metro cuadrado, tu vida cotidiana. Claro, esto, esto sabemos el reto, sabemos el reto, somos conscientes que queda mucho, se ha hecho muchas cosas, estamos avanzando, pero que queda mucho. Entonces, partiendo de esa dificultad y animando de nuevo a la transición en la vida cotidiana, decimos, en primer lugar, eh, tenemos que reconocer que el capitalismo desde hace 100 años, desde la sociedad de consumo, de los, esos felices años 20 que aprovechó ahí Edward Bernays para meter toda esa idea de sociedad de consumo, eh, bueno, pues eso nos, bueno, nos, ha, nos, ha, nos ha hecho que sintamos como necesidades cosas que son deseos. Entonces, en primer lugar, primera idea de consumo, diferenciemos necesidades de deseos. Segunda idea obviamente vayamos más a satisfacer las necesidades que los deseos. ¿Qué deseos legítimos? ¿Eh? Y por supuesto, bien, eh, hay, hay una amiga, Natchenike de CQ, que siempre dice, todos tenemos incoherencias. La cuestión es que quien tenga más de 5 es un Jeta, quien tenga menos de 3 es un Radical. Entonces, cuando la gente sí, somos seres imperfectos, pero hay mucha gente, eh, bueno, pues en otros espacios que critican estas cosas, en plan, bueno, siempre todos tenemos algo, pues claro que todos tenemos agua, la cuestión es cuánto tenemos de algo, ¿no? Eh, entonces, si tenemos más de cinco o tenemos menos de tres, estamos en el medio, estamos, bueno, pues alguna incoherencia, pero estamos en, en, con nuestra huella ecológica cubierta y con nuestros elementos cubiertos. Entonces, bien, al tirar a las necesidades en lugar de los seos, luego tres, Igualmente esas necesidades se, se, se cubran de manera más o menos moderada. Es decir Una necesidad es alimentarse, pero bueno, puede haber muchas formas de alimentarse. ¿no? Y el cuarto elemento de consumo lo que decimos es eh, que tú para, consumir esas, para cubrir esas necesidades lo hagas, de, de, lo hagas dentro de entidades que cumplen estos principios. Eh, porque si para cubrir estas necesidades, son necesidades te vas a los sitios eh, habituales, Ok, pues es, obviamente estás bajando tu, tu grado de consumo, pero como que el impacto... Eh, para hacerlo ya el, el pack completo, vamos a hacerlo así. Y entiendo todas aquellas personas que dicen, no, pero lo ecológico, total es más caro. Bueno, lo que digo es, asóciate a una cooperativa, en este caso alimentación, porque es muy gráfico esto de cuando dicen que es más caro, eh, hazte de una cooperativa, de un supermercado cooperativo, entonces, para que tengan los precios más bajos. O el textil, no, es que la ropa que cumple tal es más cara ah, Lo que diríamos es, oye, pues lo que tienes que hacer es comprar menos ropa, a lo mejor. Entonces, bien, Obviamente las clases medias son las que pueden iniciar más este movimiento y no estoy animando aquí que las clases populares tengan esta presión que ya bastante tienen en eso. ¿no? Pero las clases medias creo que tienen un deber, un deber para esto. Tienen un deber para hacer eso porque lo pueden hacer. Una transición, hagamos una transición, quiero acabar con esta parte del consumo, hagamos una transición porque la gente no tiene dinero para llegar mañana, quito el armario y pongo el nuevo. Hagamos una transición aquí, hagamos una transición y eso anima. Yo estoy muy tranquilo de que las personas que han estado haciendo estas zapatillas tienen condiciones laborales dignas, eh, estoy muy tranquilo de que esto no ha recorrido eh, kilómetros y kilómetros desde, desde otro país de, con las consecuentes emisiones de CO2 y estoy muy tranquilo que a nivel de la producción del propio material para la zapatilla también se han respetado las condiciones laborales y las cuestiones de impacto ecológico. Entonces, obviamente eso, obviamente eso no puede tener el mismo precio que si en X país del sudeste asiático personas que trabajan 12-15 horas te están produciendo con materiales y telas basura. Entonces, a nivel muy concreto de ese gráfico. Entonces, eso lo podemos extrapolar al conjunto de bienes y servicios que ofrecen las entidades nuestras del mercado social. O sea, nosotros no estamos a favor de un modelo soviético eh, que no haya mercado o ultra reducido, estamos a favor de, ok, el sector público, ¿qué puede hacer el sector público? ¿Qué tiene que proveer? Pues a lo mejor el sector público tiene que ofrecer una sanidad de calidad, una educación de calidad, más allá que pueda haber cooperativas de enseñanza que chapó el trabajo que están haciendo y lo que representan muchas de esas cooperativas a nivel de vanguardia pedagógica, etcétera, que pueden hacer otra función, pueden tener una función muy interesante a nivel educativo. Eh, tienen que tener la parte de infraestructuras, pero pues a lo mejor el, el sector público no tiene que estar eh, produciendo agroecológico, es decir, si estamos en una crisis, en una guerra, pues a lo mejor hicimos todas las fuerzas ahí, pero que a lo mejor esas cuestiones del mercado, si el productor agroecológico tiene una buena cuestión de distribución con, con grupos de consumo, con supermercados cooperativos, que además tiene por tanto un precio justo, Ahí no tiene un papel el sector público, es decir, es una sociedad que tiene un sector público interesante, que regula eh, y que además, sobre todo, en, la, en esa regulación tiene poder, porque en, esta, en estos momentos no se puede hacer más del sector público, por lo que decíamos antes, hay demasiado poder del lado económico en contra justamente del sector público, entonces con un sector privado cooperativo fuerte, aliado más o menos del sector público, Dice el sector público, ok, pues a lo mejor puedo regular con más fuerza el propio mercado. Y ahí sí sería una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado. Eh, en el caso del Mercado Social de Madrid tenemos el balance social, es decir, cada año estas entidades que al inicio ya tienen que reñar en un formulario para, para ver si, oye, más o menos se cumple, estáis caminando por ahí y, y quieren entrar dentro, ahí ya se ve algo, pero luego cada año esas entidades pasan un balance social, eh, Hemos de decir que tenemos que mejorar, porque obviamente hacemos una, esa, es tanto una cuestión interna para esa evaluación, pero también las entidades les sirve para mejorar sus procesos, y ese es el espíritu. Ok, ok, yo entro aquí, tengo muchos principios, tengo que hacer muchos cambios, tengo que mejorar mi proceso productivo, voy marcándome hitos eh, y retos para seguir avanzando. ¿no? Entonces el balance social es el sello que le dice a la sociedad consumidora que esa entidad del mercado social de Madrid cumple los principios de la economía solidaria. Eh, teníamos los boniatos antes, que a lo mejor mucha gente más le, le sonaba a los boniatos, se convirtió en, en ethics. Es una moneda social, la llamamos moneda, moneda social, pero como con mi compañera Geno, que fue una de las grandes ideadoras de esto, dijo, dice ya que, que okay, llamémoslo sistema de bonificación, o sea, un poco sería el espíritu de la, de la moneda social. ¿Qué nos permiten los ethics? ¿no? Eh, y aquí tenemos un reto también que, que luego comentamos: los ethics nos permiten eh, ese fomento del consumo interno. Entonces, porque la gente se siente, bueno, un elemento primero identificativo, dos, que si consumes con la parte de los ethics, más allá de ventajas sobre el precio que tenemos, tienes una pequeña bonificación también en ellos. Entonces, es una moneda que, que, se, que se mueve en el circuito, es decir, que no va a salir. Si metes ethics dentro del circuito, sabes que eso va a andar rondando, entonces es una economía muy interesante para que no se vaya eh, a otros bienes. O sea, el consumidor favorece que si yo tengo ethics, pues si tengo que hacer la compra pues me voy a comprar y entonces queda dentro de la red. no Es intercambiable, la gente, la, la, las sociedades en estos momentos no, pero las entidades sí si dicen, oye, que compañeras, tengo un problema de liquidez enorme, pues obviamente decimos, oye, pues cambiamos, te damos obviamente esa, como que damos todas las facilidades para ello. llegas a cualquiera de las entidades que he dicho todas eh, aceptan euros y eso tenemos un reto tenemos un reto porque claro al final vivimos en un sistema que vivimos tenemos una cooperativa integral ok que mola mucho pero que nos quedan muchos y uno de los retos es eh, a lo mejor la moneda social puede acabar de triunfar cuando seamos 20.000 socias consumidoras 300 400 entidades ¿no? porque claro eh, ese movimiento pues cuesta dar, eso. o sea si teníamos ya una barrera de entrada de entrar en la cooperativa, siguiente barrera de entrada localizar y hacer mis cambios de vida cotidiana y ya una tercera barrera de entrada que decir eh, empieza a utilizar una moneda social ¿no? con todo lo que implica de lógica de comprensión entonces, eh, bueno, ahí tenemos que, estamos en, en unos meses, empezaremos un proceso de reflexión de otros muchos tantos que hemos hecho para saber cómo podemos enfocar. Otros territorios han decidido poner en pausa temporalmente la moneda social. ¿Por qué requiere hay, hay experimentos hay casos de éxito de moneda social pero es verdad que requiere un esfuerzo muy grande y que tenemos que revaluar. y como todo vamos vamos midiendo impacto eh, qué quiere el colectivo las entidades están contentas con la moneda social las consumidoras están contentas prefieren otras vías entonces bueno democráticamente vamos decidiendo reas vamos eh, Vamos a decirlo a grandes rasgos, REAS es el paraguas que nos engloba todo y REAS hace muchas cosas. Hace incidencia política, hace fomento de cuestión educativa, en eh, en eh, universidades, etcétera Hace cuestiones en esa incidencia política de compra pública responsable, oye, cuestiones de legislación, oye, cuestiones de, de ayudas, etcétera Y luego el mercado es la sería la actividad concreta de intercambio de bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. ¿no? Entonces REAS es el impulso general de la economía solidaria en todos los frentes y el mercado estaríamos ya concretos a parte de las entidades y las consumidoras. Hay unos canales entre el movimiento de la economía solidaria, al menos, al menos en Madrid, y los sindicatos. Eh, más allá de que personas de sindicatos eh, estén de socias consumidoras, etc que es aquí, eh, yo no puedo decir una visión de dónde quiere estar el mercado, diría para contestar un poco la pregunta, donde eh, yo en estos momentos vería el foco. Eh, y bueno, esto simplemente por referencias del propio sindicatos. Eh, Christophe de Gris, que es uno de, los, eh, investigador principales, uno de los investigadores principales del Instituto Sindical Europeo, lo que viene a decir en un articulito muy bueno sobre el futuro de los sindicatos, es compañeras y compañeros con los escenarios industriales, postindustriales o de capitalismo que nos encontramos, una de las posibles salidas, quizás la única que tengamos es, él menciona modelo Mondragón, es decir, que los sindicatos tenemos que reinventarnos e ir hacia apostar este tipo de nuevos proyectos donde se respeten directamente las empresas, no porque estemos presionando, no porque estemos presionando se respeten los derechos laborales. Entonces, dicho esto, la OIT Recomienda, además, bueno, pasó el corralito de Argentina, ya pasó en muchas otras, donde las empresas caen y son los trabajadores los que recuperan las propias empresas. Y claro, ¿qué dice la OIT? Compañeras, no esperemos a que se caigan, ¿no? O sea, porque si cuando se caen se logran levantar por los trabajadores y trabajadoras, es que se puede hacer antes también. ¿Qué pasa? Que claro, la caída son momentos de inflexión clave. Es decir, si ahora todos los compañeros de metal en Cádiz, que están en la lucha necesaria para sacar sus derechos laborales, eh, es muy difícil de la nada, cuando se presenta un conflicto, hacer toda esa transición. Hay que pensarlo desde antes. Es decir, hay que pensar qué sectores, los sindicatos para mí, una colaboración sector público, eh, cooperativismo, economía social y solidaria, y la parte de los sindicatos sería aquellas empresas donde veamos que puede haber ya, que se detectan, ya hay cositas ahí, que podamos decir que okay, aquí se puede generar un conflicto, o puede haber una parada de producción, o puede haber no sé qué, o puede haber una deslocalización, etcétera, miremos a ver cómo podemos hacer una transición. Porque aquí el sector público tiene que aportar, o sea, la economía social y la solidaria podemos aportar financiación a esa transición, pero cuestiones de este estilo, pues a lo mejor un ICO y una banca pública, o sea, un ICO reconvertir una banca pública más potente puede ser muy interesante para decir, oye, vamos a meter fondos para que esos, esas decenas de trabajadores hagan su reconversión, con los sindicatos apoyando en todo momento, en toda esa transición, y el cooperativismo y la economía social y solidaria asesorando en esa transición. Creo que sería un mix muy interesante, sobre todo además porque está en la Constitución, está en la Constitución, si no recuerdo mal, el artículo 129, que se impulsa, o sea, que en nuestra Constitución alguien debió meter bien ahí, en esos padres constituyentes, eh, algunos elementos de Estado de Bienestar y Estado Social y de Democrático de Derecho, hay algunas cosas que están bastante bien en la Constitución y este es un elemento que habría que impulsar eh, muchísimo más desde todos los sectores. Mi experiencia, tendría eh, dos experiencias. La primera, la, mi propia experiencia universitaria, claro, al, fi, al final estar en derecho, políticas, filosofía, eh, claro, el espíritu crico, crítico está mucho más presente, entonces... Eh, no, no hay un dogma, además se anima ese espíritu crítico, sobre todo en la parte filosófica, entonces no ha habido un dogma que yo haya sentido, es verdad que das asignaturas de economía y tienes un patrón, pero bueno, eh, tuve la suerte en algún momento de tener algún profesor interesante, más claro, depende del profesor ya con su libertad de cátedra que que de la, del propio currículum, eh, que bueno, nos, ponía, nos iba marcando otras opciones. Luego a nivel de personal ya como enseñando, yo estuve de unos años en la, en la enseñanza secundaria, eh, con una fundación Empieza por Educar, que son gente majísima, están en el social business, están en la economía social y solidaria, pero creo que están haciendo una labor yendo justamente a, a, a, los, a los barrios donde más se necesita, eh, y ahí me tocó, estuve dando economía, un año y sí se ve, el modelo, se ve el modelo económico que estaba en la mayor parte del libro, yo creo que lo que dice el informe de Economistas sin Fronteras, ¿no? Ok, eh, el libro de referencia es todo economía neoclásica, eh, te meten unas referencias por algún lado, un poco, un poco así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aprovechas también tú como profesor, obviamente en esa parte del temario empiezas a, a decir, compañeras y compañeros, sí hay que producir bienes y servicios, pero que tenemos que tener en cuenta los límites, planeta, tenemos que tener en cuenta otros elementos, otros criterios. ¿no? Sí. Tenemos diferentes eventos para que la gente conozca eh, las entidades y lo que hacen y entren a esos o sea, empiecen a comprender esos nuevos circuitos por ejemplo este año que hemos estado con la campaña de consumo no socio que cada mes teníamos un determinado sector por pues lo que hacíamos hasta hace unos meses ha sido eh, poner encima de la mesa una mesa redonda a las compañías de cada entidad para que contaran en este sector por qué lo que estaban haciendo era diferente es decir qué retos tenía en el sector y por qué lo que estaban haciendo estaban haciendo otro tipo de modelo empresarial y con ello otro tipo ese fomento de otro modelo económico entonces esa es la forma una de las formas que hemos tenido, hay compañeras de entidades que yo formo parte ya de COO, que tiene una escuela de activismo económico donde se mete a chavalada universitaria de ciclos superiores de FP, les damos unas sesiones de formación inicial y los metemos en algunas de las entidades para que ya ese learning by doing entren a aprender el propio, el propio sistema del ecosistema de la economía social y solidaria. Porque bueno antes decía que no, no podía decir mucho del cambio global, no me refiero educativo, pero sí se puede decir algo clave, y es que tenemos que cambiar, eh, igual que si tenemos una democracia política, ahí los griegos lo entendieron bien, que tienen que tener una educación eh, política de gente en de derechos humanos, o sea, bueno, en derechos humanos en Grecia, pero en, en ciudadanía, ¿no? en esa parte de la democracia, nosotros tenemos que tener una democracia económica, tenemos que hacer eh, el ecosistema de una empresa que tú te metes en una de, la, de las cuatro torres, o cinco torres ya ahora, te metes ahí y estás en otro espacio de dinámicas, de estructura, de todo, completamente diferente a lo que tienes si entras en cualquiera de las cooperativas. O sea, son, son eh, dinámicas eh, completamente eh, de otro lado. ¿no? Entonces, es como vivir en una... No voy, a decir, okay, no voy a decir una dictadura como tal, pero vivir en un régimen en el cual alguien tiene todo el capital y, por tanto, tiene todo el poder y con ello manda y tú obedeces, con un cierto obviamente margen, porque ahora se están adaptando para ser más guays, más guay es para hasta dónde, porque tú no tienes el poder, lo no tiene el que tiene el capital. ¿no? Si hay una decisión, en una cooperativa, no. Por mucho que alguien tenga un reconocimiento precisamente de la cooperativa por su intervención, su argumentación, el poder es de todos, o el voto vale lo mismo. ¿no? Entonces, no, no garantiza un control y un equilibrio. ¿no? Entonces, gente que metemos ahí y tenemos una paideia empresarial nueva, eh, esto es complicadísimo. Esto con el de activismo desde ECO, lo estamos intentando hacer, REAS con el fomento del, del máster en su momento que se ha puesto de momento en suspenso, del máster en, en economía solidaria de la Complutense, también estuvo fomentando esa, esa parte, eh, nos queda la vida, nos queda vida porque lo notas, o sea, porque cuando las entidades, lo dicen muchas entidades, cuando te viene gente de otros sectores, no conectados o con movimientos sociales o con ese sector o tal, eh, Claro, o sea, y entendemos de nuevo aquí las transiciones de esas personas y más que bienvenidas que vengan, pero sí se nota que, que estamos en un ecosistema particular y tenemos que educar a ese ecosistema en particular. Hay una comisión de educación eh, que ha estado focalizada principalmente en ese impulso del máster con todo el, Claro, las fuerzas son limitadas, como decíamos antes, y una comisión de, de educación, además, sobre todo por activistas. O sea, eran todo activistas fomentando la parte del máster de Economía Solidaria, que fue un éxito, y luego mirando también las cuestiones curriculares. Okay, ¿Qué podemos, además con trabajo también de la gente, de las compañeras de Economistas sin Fronteras, qué podemos ir metiendo en los currículums educativos? Ahí se ha focalizado, eh, tomamos esta idea, tomamos esta idea para eh, hacer mucho más, mucha más campaña, entre comillas, positiva, eh, de trasladar estas ideas, estos mensajes, estos modelos económicos en, en institutos. Porque sí, al final sales del instituto, eh, si salvo que tú ya has tenido un poco de inquietud, eh, por eso en la Escuela de Actismo Económico, por ejemplo, de ECO, hablamos ya de la gente de FP de grado superior, también porque el tema de la mayoría de edad y todas estas cosas, pero tú puedes salir sin tener ninguna concepción de otros modelos económicos que se están desarrollando totalmente. Y es un, es un momento, ayer estaba justamente, no sé si puedo decir ayer, bueno, he dicho antes de semana, así que... Ayer estuvimos en un proyecto que organizaba justamente la Comunidad de Madrid con otras ciudades europeas, un proyecto europeo y se organizaba una jornada de economía, de economía social. Entonces, eh, como vino una persona del Ministerio, que es más de trabajo de economía social, un técnico muy majo, encantador, pero venía a decir ¿cómo es posible que con 10-12%, conjunto economía social y solidaria, 10% eh, que se dice CEPES del PIB, eh, obviamente otros son más pequeñitos, la economía solidaria concretamente, con un 12-13% más de, de, de la parte del empleo, ¿cómo es, indirectos e indirectos, ¿cómo es posible que esto no esté completamente socializado y que tú a la persona le digas qué es economía social y a otro le digas qué es economía solidaria, y la gente, ah, a lo mejor alguno te dice ah, lo de las cooperativas, ¿no? Eh, nos falta mucho trabajo no solamente en la parte de los coles sino en la sociedad. Y de nuevo re, vuelvo a lo de antes, porque contestó mi compañero Carlos de CECOMA le dijo, nosotros estamos trabajando mucho en el modelo productivo, hace falta que también desde las instituciones esa labor de divulgación se haga, no nos podéis dejar aquí con lo que estamos haciendo para el bien común no nos podéis dejar aquí eh, diciendo, no, encarga vosotros de esto solo con todo lo que estáis haciendo ya en el modelo productivo entonces, en cuanto en cuanto empieza a haber más movimientos sociales, más sindicatos, más voy a decirlo más partidos políticos que entiendan que el cooperativismo, y la economía social y solidaria es estratégico en la abordar los retos de nuestro tiempo, estamos en otro lado y vamos a llegar. ¿Qué pasa? Esto es un trabajo de pico y pala, pico y pala pero es que es el, es el camino, es el camino y ahí estamos. Eh, yo enfatizar si no está la, el cambio individual por mucho que hagamos aquí que ahora entramos aquí no vamos a conseguirlo por mucho que, y al revés, mutuamente o sea, como que tiene que estar todo para que sea suficiente es decir, por eso es tan complicado la cuestión de la política de la vida cotidiana porque eso tiene que estar, ¿qué pasa? ahora decimos lo siguiente, para tú favorecer el cambio de tu vida cotidiana que a lo mejor no hemos dicho esta idea antes y se me ha pasado más esta idea de enfatizarla Hazlo colectivamente. Es decir, si tú estás en un grupo de consumo y el equipo que tienes alrededor está haciendo cambios, seguramente tú estés mucho más a gusto y estás adaptando esos cambios. Si tú estás en un supermercado cooperativo que te ves a las compañeras y compañeros en tus horas de activismo allí a hacer eso y ellos están en ese proceso de cambio, tú estás. Si tú estás en un club de lectura con compañeras y compañeros, estás. Si tú estás en grupos de personas que después de ver, por ejemplo, me acuerdo una, una compañera que decía que se había visto la película de Man, habían empezado a montar un grupo de mujeres y se habían empezado a cambiar entre ellas, colectivamente, los, animándose a cambiar los patrones de consumo. Colectivamente se consigue. Si tú estás solo en tu casa, <coughs> perdón, muy informado, muy consciente, tu recorrido es muy corto, tu recorrido es muy corto. E igual, dicho esto, y ahora pasamos a la siguiente parte. Eh, hay que actuar en lo individual, hay que hacer un elogio, un elogio, es decir, no es lo mismo tener más de cinco incoherencias que estar entre tres y cinco, hay que hacer esto porque si no, no llegamos, luego vamos a la parte más también de los otros elementos, hay que actuar en el consumo, hay que actuar en la producción, es decir, en la economía social y solidaria tiene que dar un paso adelante, tiene que sentirse, tiene que sentir el deber, vamos a llamar, esto es un poco así como milenarista, pero bueno, un poco el deber histórico, es decir, si no está funcionando el empresariado capitalista para abordar los retos de nuestro tiempo, ¿quién va a proveer de bienes y servicios?, y res, respetando lo, todos los principios, pues tienen que ser las empresas y tienen que ser conscientes de esto que tienen ellas mismas en su camino evolutivo, los sindicatos creo que están haciendo una interesante transformación, eh, les queda pero creo que están haciendo una interesante transformación desde el, bueno, de los más clásicos hasta los, los más libertarios, etcétera yo creo que ahí con el tema, por ejemplo, crisis ecológica han avanzado mucho, con el tema feminismo han avanzado mucho están todas las luchas, eh, o sea, como que les diría simplemente a lo mejor que en un momento dado hay que empezar a colaborar hay que empezar a ver, y ahora acabo con esta parte de movimientos sociales y partidos políticos, hay que empezar a ver que eh, hemos tenido un 15M maravilloso, pero que a lo mejor le faltó un grado, precisamente por esa espontaneidad, ¿no? eh, la alegría de lo inesperado, creo que decía Agustín García Calvo allí en, en, en la Puerta del Sol, eh, esa espontaneidad eh, le faltaba después un, un grado más de articulación, salieron, el propio mercado social sale como desea, pero faltaba algo más, y luego pasamos de repente a Podemos, la, la jerarquía, eh, la absorción de movimientos sociales, la absorción de personas de sindicatos, o sea, de repente tenemos algo de otro estilo. Quizás quizás lo que haya que reivindicar aquí, y esto lo reivindico, como digo, no como mercado, sino por esa perspectiva estratégica, haya que reivindicar un foro social mundial de nuevo, desde hace, desde hace 20 años, que fue una gran idea, es decir, compañeras y compañeros, solo en la política no llegamos, solo con movimientos sociales no llegamos, solo con economía social y solidaria no llegamos, solo con sindicatos no llegamos, solo con cambio de consumos, aunque sean muy colectivos. No, con la economía social no llegamos. Tenemos que empezar a pensar que nuestra actuación conjunta es lo que hace que sea condición suficiente para al menos llegar al mínimo de que no se nos vayan estas décadas que lo que viene es muy animado. ¿no? Eh, así que ahí sería la estrategia y la propuesta concreta para ese cambio, que actuemos todas coordinadas en una suerte de foro social mundial, podemos decir a la española o a la europea, lo que queramos, pero que empecemos a hablar mucho más. Empecemos a hablar mucho más. Yo creo que no es un proyecto político, al menos el mercado. Reas tiene esa parte de ciencia política. El, el mercado social es proveer bienes y servicios con nuestros principios enfatizábamos antes, que la gente pueda consumirlos ahí y se puedan vender. La idea, el conjunto... Eh, ...sí se puede considerar ese modelo de política... ...es decir, la política institucional que hacíamos antes... ...tiene su recorrido, pero estamos en sociedad... ...somos ciudadanos de la polis... Y, ...y aquí estamos haciendo política... ...y esto es una manera de hacer política... ...consumir diferente es una manera de hacer política... ...proveer de, producir bienes y servicios de otra manera... ...es una manera de hacer política, ¿no?... Eh, ...bueno, pues esa parte de lo personal y político... ...aquí lo económico y lo que tú consumas... ...el consumo es político también, ¿no?... ...que los compañeros de carro de combate... Eh, ...que lo enfatizan mucho el consumo y la política... ¿no? ...entonces ese modelo de política sí sería. Eh, en tanto sujeto político, eh, yo creo que ahora mismo, ahora mismo no y no está encima de la mesa de momento ninguna manera de esto. Eh, diría primero en relación con la filosofía esta de, de todo lo que tenemos por delante y, y cómo afrontarlo y cómo sacar esperanza eh, diría aquí que tenemos que tener un poco la filosofía de nuevo Camus, justamente que nos sirve muy bien para esto de ese sí, sí, fue feliz es decir, se nos va a caer la piedra y, y no es que se nos va a caer, es que se nos cae pero tenemos que seguir subiendo tenemos que, o sea, no hay eh, no hay ninguna virtud en estos momentos, en parar. Compañeras y compañeros que obviamente tengan esa necesidad existencial en un momento de, joder, estamos, estamos en un momento muy duro, tengo que replantearme cosas y demás hay que parar, hay que dar esos tiempos para ello. Pero en cuanto se pueda, hay que volver a estar. Y justamente colectivamente, esos sentimientos existenciales ante la derrota de lo que puede venir, creo que... Eh, que, que se anima mucho más, por ejemplo una Greta Thunberg una persona eh, cambiando y animando a millones de personas, eso da esperanza y ahora paso ya, simplemente esa, esa parte de que creo que, que no hay virtud en el parar, sino que ese si fue feliz, que vamos a caer levantémonos, quedamos, levantémonos porque la, la causa que tenemos por delante es muy grande y no es para nosotras, yo digo que el, perdona, esta parte la parte es que sobre todo porque es el principal reto que tenemos la crisis, la crisis ecológica eh, para mencionar que no es que la gente yo creo que tiene el imaginario que esto vamos a llegar a 2100, vamos a, a tocar, imaginemos ahora este 2,93 que nos están diciendo en el, en el escenario RCP 4.5 y que eso ya se para ahí, que en un momento dado empezaríamos a bajar. Eso pasaría si llegamos a lo mejor a 1.5 y a lo mejor ahí podemos, con el cambio se puede bajar, pero a partir de ahí son siglos. Y el IPCC, claro, esto está en una página más abajo, lo que sea, y aparece un poco más pequeñito. Lo que te dice el IPCC es que son siglos y otros estudios que se han hecho es que a lo mejor tardan miles, de, no a lo mejor no, se están dando miles de años, eh, salvo que vengan tecnologías salvíficas que no se plantea, digo, ingeniería que no se plantea en estos momentos. Son miles de años, es decir, hemos tenido 190.000 años como nómada en la especie humana, hemos tenido 10.000 años maravillosos del Holoceno, eh, David de Zatenburg lo llama el verdadero jardín del Edén, o sea, como estos 10.000 años que empezamos a descubrir ya cosas, empezamos a ver algo donde estamos, el universo como especie, y ahora se nos tuerce, ahora se nos tuerce. Entonces, por supuesto que ahí hay que luchar y la causa merece. Entonces, viendo por la parte de la esperanza ¿no? del mercado, yo diría, la propia esperanza es la existencia de que haya personas que se hayan concienciado para proveer bienes y servicios respetando estos principios, porque el esfuerzo que hacen es espectacular. Es espectacular. Yo llamo a la ciudadanía que sea la socia consumidora, no ya ni del mercado, que hace ventajas, que también, o sea, creo que entras en esos circuitos está muy interesante, sino que si tú ves entidades que están eh, trabajando para darte unos servicios muy interesantes, organizándose democráticamente, es decir, que venga Zara, esto es un riesgo, ¿no? Lo que le ha pasado igualmente ha pasado en la política, está pasando en la economía. A los verdes en Alemania han tirado muy bien pero lo que han visto es que la transversalidad del discurso del cambio climático ha hecho que todos los partidos se beneficien de él, entonces una persona de la CDU eh, allí qué más le da que tú le digas, no, es que vamos a reducir un 45, vamos a reducir un 80, como han dicho, o sea, como ya los datos técnicos, si tú le hablas de cambio climático, lo vamos a abordar, pues ya me dejo tranquilo, ok, vamos a hacer algo, vamos a ir haciendo no sé qué, un poco lo mismo, en el, cuando no, no lo van a hacer y no vamos a llegar, ¿no? un poco lo mismo en el ámbito económico, eh, si Zara está haciendo cosas o otras, eh, otras, otras empresas con algodón orgánico o con no sé qué, pues claro, ¿Pero qué tienes detrás Zara? ¿Qué estructura económica tienes detrás? Eh, sí, Iberdrola te puede poner paneles solares o te puede dar energía 100% de una parte, pero ¿qué es Iberdrola? ¿Qué es lo que produce? Entonces, cómo bueno, que animar a esas consumidoras eh, crecientemente conscientes a que seleccionen no solamente que el producto final esté, parece ecológico o lo que sea, sino que miremos el conjunto de lo que tiene detrás y a quién se le está dando el dinero. Primero, por la gente alrededor. Eh, yo creo que también, a veces lo comentaba ayer en alguna charla, ¿no? Comenta, ¿podremos llegar o no? Hay que intentar llegar, o sea, metamos caña para llegar, pero que al final es la, la gente que tienes alrededor la que, la que te anima a seguir. Más allá de esos indicadores concretos de que vas avanzando, es que sí, por eso es lo importante hacerlo en colectivo esto, ¿no? Eh, yo creo que ese sería el primer punto. Hazlo, hazlo en compañía, todo cambio hazlo en compañía porque te garantiza aguantar ahí porque lo que no tenemos es una carrera de 100 metros. O sea, es verdad que a lo mejor de la década 2020-2030 sí tenemos una carrera un poco más, pero claro, estamos hablando de una década. O sea, ¿qué se le puede pedir a un activista o a una persona que mantenga el ánimo una década? Es imposible, si no se puede mantener a lo mejor en un mes o, sea, como, o una semana, yo qué sé. ¿no? Entonces, primero hazlo siempre en colectivo, hazlo en compañía, eh, y como es una carrera de largo, de largo fondo, intenta encontrar un trabajo eh, que te permita estar aportando el bien. Esto es muy complicado, pero inténtalo, simplemente intenta cambiar. Como está viniendo, estamos en la economía social y solidaria, se está ampliando el número de trabajadoras, entonces, ¿por qué la gente está queriendo estar? Entonces, queremos acoger esto porque así no tienes esa dicotomía de yo trabajo ocho horas para el mal. Entonces, claro, estás dando más poder al mal, que se entiende porque hay que comerse, que no, no hay crítica aquí, simplemente que progresivamente la gente intente buscar el curro en la parte de, de la economía social y solidaria y que luego en la parte también, bueno, pues que, que las causas políticas sociales que esté bueno pues que esté activa y verá esa esperanza es decir una si no estuviera Greta Thunberg pues habría menos esperanza pero si salen Gretas Thunberg eh, a mogollón pues hay esperanza y a mí es un poco lo que me mantiene no eh, las amistades y los compañeros de que ves en la causa y la familia por supuesto todas estas cosas y tener hay que tener un equilibrio vital etcétera luego un trabajo que te que me es enriquecedor que sientes que tiene sentido, que tiene sentido lo que estás haciendo. Y luego, bueno, pues estar sentir que no estás solo trabajo-casa, casa-trabajo, sino que también estás aportando directamente, que ya con tu económica estás aportando, sino que estás, bueno, en este, bueno, este, en este, como ciudadano de la polis participando. ¿no? Y esto es una visión, decíamos antes, republicana, no es una visión liberal de yo voy a trabajar y me voy para mi casa, mi ocio, mis viajes. No, no, aquí decimos, no, somos seres republicanos de, por supuesto, hay que tener la familia, las amistades, tu ocio, tu deporte, lo que sea, tienes que tener tu trabajo, ojalá que con mucho sentido, y luego tienes que estar pendiente de la polis, porque si no, hay otros que te van a estar dando cañita, ¿no? Además de que te realizas, ¿no? El doble vertiente republicano.